hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal en este video vamos a ver cómo nosotros podemos seguir agregando subtítulos a, a nuestro video en amara entonces recordemos que este, nosotros podemos eh, agregar diferentes tipos de subtítulos acá podemos este, agregar subtítulos en español que es el subtítulo que ya lo vimos que eh, después eh, uno también lo puede seguir editando y completar el trabajo eh, y también eh, si es que el, el, el video está en español y el subtítulo está en español, conversamos que el tipo de subtitulación que estamos eh, trabajando en ese, en ese momento es del, del tipo intralingüístico, pero si nosotros tenemos ya un, un pautado que está en el idioma original y queremos este, sacar un subtítulo en otro idioma, entonces nosotros vamos a estar trabajando en un tipo de subtitulación de tipo interlingüístico. Eh, y para ello, entonces, este, seleccionamos el, el, el idioma, ¿sí? porque vamos a pasar, el, el, en este caso, la subtitulación que tenemos en español, que parte del idioma, del idioma original. Eh, y ahora vamos a hacer una subtitulación de tipo intralingüística eh, para poder este, generar subtítulos en otra lengua que en este caso va a ser el, el, el inglés entonces este seleccionamos en add y fíjense que eh, eh, en este caso cómo va a cambiar el el, el editor ¿Mm? nosotros simplemente le vamos a dar clic acá y fíjense que acá está el, el, el pautado original eh, con el cual nosotros estuvimos trabajando. Fíjense que acá ya están los tiempos que nosotros definimos. Eh, esto lo estuvimos trabajando en el video anterior. Yo me quedé en este punto, ¿sí? Luego eh, guardé, mostré cómo funcionaban de todos esos pasos y a continuación, entonces, yo posteriormente volví a editar estos subtítulos y ahora ya los agregué. Entonces, eso ya, ya, ya estaba, digamos... Eh, listo y a continuación entonces este yo tengo que pasar a eh, la traducción en, en inglés disculpen mi inglés no es muy bueno sí pero esto sería más o menos así everyone and welcome to you Okay. Fíjense que está en 39 ahí, entonces este, eh, lo mismo, eh, Shift-Tab, shift así como tenemos acá. Y eh, le damos Enter para continuar al, al siguiente. Fíjense qué es lo que yo gano acá que va a sincronizar el tiempo que yo ya lo tengo definido. ¿Qué puedo hacer también? Puedo tomar este texto acá, ¿sí?, de repente puedo irme a un traductor de Google, ¿sí? traduzco esto al, al a, fíjense que me pasó al portugués ahora, pero este yo le puedo pasar del español al inglés acá, y entonces este uno simplemente va copiando lo que está acá, ¿sí? eh, obviamente tiene que este, comprobar lo que está diciendo ahí, ¿sí? y este va agregando el texto, entonces este, esto es un trabajo que uno lo tiene que ir haciendo. Eh, nuevamente pasamos a la traducción. Si sí, es que este no, no, no, no podemos hacer la traducción directa, y este a continuación, entonces, este vamos eh, trabajando de esta manera. Eh, uno puede generar idiomas en diferentes. Eh, o sea, puede generar subtítulos en diferentes idiomas. ¿Mm? Siempre hay que controlar eh, que tenga dos líneas, que no sobrepase la cantidad de caracteres. Y vamos a asumir, ¿sí? Esto obviamente nosotros eh, lo podemos eh, eh, trabajar, ¿sí? Eh, pero a modo de, del, del tiempo, entonces este, yo lo, lo voy eh, a a pasar directamente eh, a, a indicarle que esto ya está todo sincronizado, ¿sí? Eh, los subtítulos eh, no pueden quedarse en blanco, me dice. Entonces, este voy a pasar todo esto y voy a, a mostrar eh, eh, una vez terminado. Bien, entonces, una vez que yo ya tenga toda la traducción, acá, el, del, del español al, al inglés, entonces llega el momento en el cual uno este puede eh, puede darle acá en eh, eh, indicarle que ya eh, queremos pasar a, a, a comenzar con la sincronización entonces uno empieza acá eh, a, a comprobar nuevamente esa sincronización recordemos que eh, eso ya estaba ya ahí predeterminado porque ya tenemos el, el pautado original de este lado entonces los tiempos ya ya están ahí listos para, para eh, que trabaje de, de, de, sincronizado uno con otro. Entonces, este uno le indica que empiece la revisión, ¿sí? Y este, a partir de este punto, entonces, también uno ya le puede indicar que ya puede este, publicar esto, ¿sí? Fíjense que está guardando ahí, entonces... Este, uno puede publicar esto acá y acá ya me aparecen los subtítulos que yo tengo ya sea en español o en inglés Estos subtítulos posteriormente uno también lo puede descargar y subirlo por ejemplo a su canal de YouTube para sincronizar con el video allí o en todo caso uno puede este, eh, subirlo a su canal de Vimeo por ejemplo. Entonces uno puede acá seleccionar el idioma con el cual quiere hacer correr el video acá ya le, le indico que va a ser el inglés y uno puede hacer una previsualización del trabajo que estuvo realizando dentro de esta plataforma. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro Fíjense que está reproduciendo canal, esto acá Pero el, el, el, el, el subtítulo vamos a ver cómo nos... está en, en, en inglés Y bueno, eh, el, en otro video vamos a ver también cómo este video nosotros lo podemos compartir En, en, en, en otras plataformas eh, Y utilizarlo directamente desde Amara Nos vemos en el siguiente video Hasta luego